La mini luna de miel de Poroto Cubero y Mica Biciconte en México. Decididos a disfrutar de su amor al cien, Poroto Cubero y Mica Biciconte viajaron rumbo a México. La pareja eligió como destino las paradisíacas playas de Yucatán y desde ahí mostraron un poco de su intimidad desde las redes sociales. Fabián fue el primero en romper el hielo y desde su perfil oficial escribió, ya descansando, con un maravilloso paisaje de fondo. Luego agregó junto a otra postal, disfrutar de un día increíble. Si bien no se mostraron juntos, Mika también utilizó las redes para expresar su felicidad por estar en este soñado lugar. Un poquito de pile. Feliz de mis vacaciones. Dijo la ex chica Combat en una postal que recolectó miles de me gusta y halagos por parte de sus fanáticos. Recordemos que la pareja en los últimos días estuvo en el centro de la tormenta por unos picantes dichos de Nicole Neumann, quien no se privó de disparar en contra del padre de sus hijas y su actual pareja. La modelo aseguró que la única beneficiada por el rally mediático es Visiconte, ya que gracias a su fama repentina sumó nuevas posibilidades de trabajo. Sin pelos en la lengua, la novia del velezano contestó, a mí no me dio trabajo, el enfrentamiento. Estoy muy agradecida con el trabajo que tengo. Estuve cuatro años colgándome de una liana. No me dio cámara. Me parece que está un poco confundida, sostuvo. Consultada por intrusos la diosa no bajó la vara. La que no soltó, en algún punto, es ella, porque yo a Fabián lo noto bien. Está relajado. Está con sus cosas. Está viendo si siguen Vélezet está más enfocado en eso y no tanto en lo que hace la ex mujer, disparó. Además, Micaela reflexionó, uno cuando todo el tiempo remarca yo lo dejé está bien Ed lo dejó, la relación no funcionó y listo. Se terminó. Ser repetitivo no está bueno. Por su parte, Cubero también se aseguró de contestarle a su ex. Lo nuestro conmigo va en serio. No estamos actuando. Me tiene sin cuidado lo que, Nicole, diga. Estamos focalizados en nosotros, en la pareja. Ahora nos vamos juntos de vacaciones, Ed, declaró por Otto previo a viajar con su novia.